para todos, un ambientazo el que se vive aquí en el Estadio Cuauhtémoc, hay una pequeña lluvia, una ligera lluvia que se está dando en este estadio, pero el sí se puede y el Puebla Puebla hace vibrar este estadio no es muy recomendable que generalmente no pasan volteretas semejantes ya Nicolás Larcamón, el profesor Almada de Santos, un poco más tranquilo, te dejo en esta filtró la pelota por aquel costado, Otero el centro bien está Gorriarón, no pudo con la recepción Tocan en corto, gorrearán se equivocaba con Cervantes pero en la divida terminó ganando, atención con el disparo, sale para un costado del palo de la derecha, mucha vista inmortal por parto de, parte del paraguayo Anthony Silva. Lo voy a checar esta semana con FIFA, por, sí. por favor. Atención aquí que viene el conjunto de Puebla, se preparaba con gran velocidad, Reyes cerró Torres alcanza a expulsar la pelota, pide en engancha Corral, no pudo, Corral sigue Corral. Desde atrás, Salas le pegó a donde caiga. Abraza que... otro trazo largo por parte de Salas. Puede haber segunda jugada dentro del área y hasta tercera. Atención con esta. Llega Ormeño, mete la chilena desde el fondo. Parece Gorriarán, triqui, trácatela. Muy bien lo de, lo de Segovia. que se yes. siguen esperando el centro que ahora viene con el tradicional Ollazo. Segunda jugada. Atención con esta. Estaba Álvarez. Estaba Álvarez. Pedían falta. El cantante dice que no hay nada. La tiene Corral de larga distancia. Está dormido, Corral. Bueno, aguantando la bola Otero. Toca desde atrás, Gorriarón. Le picó un poquito antes y luego vino con un trazo largo de triquito. También largo pelotazo por parte de Valdés, termina siendo un cambio de juego. Pide en mano, cantante dice que no hay nada por parte de Preciado Aguirre, va el primer palo. Ahora Valdés al segundo, está Valdés al segundo, se acabó todo. Pelota al palo y para afuera. Valdés dijo voy, Manuel se Quemó al defensa tenía el 4 a 0 global, no lo puede creer Almada. Santos veremos si aquí alcanza a descontrar en el global el conjunto poblano. La pelota viene por elevación desde el fondo. Se empieza a ensuciar la jugada. No hay falta de nadie. Buena cobertura defensiva por parte de Torres porque ya se veía. Avanzar. Cervantes. Deja la bola con Aguirre. Aguirre como no tiene. Prácticamente participación se desespera Fernández, que tiene movimientos indistintos en la zona de medio campo. También Aguilar hace lo propio de larga distancia. ¡Le pegan! ¡No hay ningún tipo de jugada adicional que entregue Acevedo, inmortal! Manda cuatro y ahora un quinto que llega sorpresivamente. Le quedaba Segovia. ¡Atención con Orbeño! Le metió un zurdazo brutal en el fondo. Se terminó lanzando. Parece que... Sí, ya prácticamente en el cuarto árbitro está listo mm. con el. Ah, bueno, el... mira esta. Valdés acaba la fiesta. No, la termina tapado en el fondo. Orilla de la gran final del fútbol mexicano para jugarla contra el equipo de Cruz Azul. El remate por parte de Ormeño se levantó solo bien entre los lejitos de todos. Había rechazado. Ahora Campos ganaba en el salto Oteo. No, vale. Luego la toca Valdés y viene con todo preciado y se acaba la historia. Llega preciado, sigue preciado. Se empieza a cerrar el espacio. Muy bien, Corral. ¿eh? Y porque aparte, preciado en algún momento, en el primer control, el tipo quiso. .com.mx. ATT, cambiemos el juego. El palmo, diga, son milaneses. ¿verdad? Atención, el centro, atención, el rebate, gol. ¡Gol! Del Puebla, fútbol en tus manos. Tercera, apareció Ormeño y en ocho minutos de la parte complementaria le pone el 3 a 1 callándola. Uno de, de tabo? mira ¿Cómo les hace llorar sí. Ormeño sí. es un rockstar muy bien eh, de, de, de, de ida y vuelta ¿no? el trazo filtrado, atención que aquí lo quiere acabar Otero, estaba llegando con sorpresa, hizo levantar la saca Torres, la va a recuperar, el Puebla de nueva cuenta anticipando correctamente apreciado, de larga distancia se anima Fernández, mejor dicho Reyes le pegó el zurdazo sale completo el... en aztecadeportes.com de la Champions, el City contra el Chelsea el próximo sábado. El centro Bien. Torres, participa Santos, tiene espacio, Otero quiere acabar con todo en velocidad. Necesita un gol más de eh, Santos para ya evitarse cualquier tipo de incómodo. Estaba tan cómoda, pero tuvo que haber optado por rematar de primera intención. Otro centro más de Corral, el remate de cabeza a ¡Triquitraca ante la CIRMORTAL! Muy bien Acevedo, ¿eh? sin confiarse. Santos para llegar a la gran final, se prepara Corral, clavó el centro, el remate de cabeza... O el pelotas, ahí también ya hay necesario. Es que dos ahí, los dos muy mal. Sí, el no puede hacer no, las eliminatorias, mucho más esta que sacó prácticamente en casa. Atención con esta escoto quería, saca desde el fondo milagrosamente Rodríguez. Y una berrida, 93 minutos, centro de Corral, le pegó al primer palo, la saca Gorreal. Imagínense lo bajito que le pegó Corral. inmortal, no, no sí, es. Bien, bien, sí, bien, bien, sí Pero, porque ya se cansó? Porque si no, más, tengo más de 23 años con, esta, con este tema encima acá bueno ya estoy ridículo el árbitro ya empezó a sacar tarjeta no sé ni a quién pero pues dice a este al otro ya se va a escoto escoto y aparte siete elementos del Puebla. se meten el trazo venía pasa la bola atención con esto drama puro la no Santos de la Comarca es finalista del fútbol de México y jugará contra el Cruz Azul, que después de más de 23 años buscará romper la malaria y ahora su rival, el que quiere cortar y seguir con este... tema.